Bueno, lo voy a tratar de hacer muy simple para ti. Dentro de la mente que cree que es un ser humano, hay dos fuerzas. Y el Espíritu Santo es la fuerza para dar y extender. Y el Ego es la fuerza para obtener. Siempre está viendo a cada situación y cada persona. Y el Ego está pensando, ¿qué puedo obtener de esta situación o de esta persona? En términos de trabajo o de carrera es, ¿qué puedo obtener de esto? ¿Cómo puedo hacer que este cuerpo sobreviva? ¿Cómo obtengo dinero? ¿Cómo hago que se satisfagan mis necesidades? Y el ego piensa acerca de cada situación y de cada persona, acerca de qué es lo que puede obtener. Y el ego nunca está satisfecho. Siempre quiere obtener más, obtener más y más. Y el espíritu no entiende esto y el Espíritu Santo no entiende esto. El Espíritu Santo no sabe lo que es obtener. Porque el Espíritu viene de Dios. Y Dios solo da. Como el Sol siempre está irradiando energía y luz. Y el sol no le dice al planeta, ¿qué me vas a dar tú de regreso? El sol simplemente brilla. Y el sol no le dice a la luna, ¿por qué estás reflejando mi luz? ¿Qué me vas a dar tú a mí ahora? Pero para los seres humanos parece haber una gran mezcla entre dar y obtener. Cuando entras en una relación es como un acuerdo donde que hay un dar y un recibir. Es como una persona dice a otra persona: "Te daré algunas cosas". Es como una persona que le dice a la otra persona, yo te voy a dar algunas cosas, pero quiero ciertas cosas de regreso. El ego dice, sí, porque si das y no obtienes algo de regreso, eh, adiós, adiós. Voy a encontrar alguien más que me dé algo. Entonces, el perdón es realmente una purificación en nuestro corazón. En donde confiamos que el Espíritu Santo y Jesús nos van a dar o proveer de todo lo que necesitemos. Porque el Espíritu puede utilizar todo lo que el ego hizo. And so, we seem to need as to Entonces todo lo que parece ser que necesitamos puede venir hacia nosotros a través de la oración. No a través de nuestra educación. No a, a través de nuestras habilidades. It come to us from the past. No viene a nosotros a través del pasado. Viene del Espíritu Santo. Of the past. Viene a través del el uso del Espíritu Santo del pasado. And in this way, the Holy away our y de esta forma el Espíritu lava nuestro autoconcepto. Al principio, 30 años atrás, cuando le dije a Jesús, está bien, te voy a seguir. Pero le dije que tenía muchas preocupaciones acerca del futuro. Le dije, ¿cómo va a sobrevivir el cuerpo de David? Él dijo, eso no es un problema, eso ni siquiera debería ser una pregunta how am cómo me estoy sintiendo siento amor hacia mis hermanos hermanas y entonces Jesús me dijo tengo que enseñarte cómo dar y te tengo que enseñar a dar de, tal, de una forma que no se espere nada de regreso. Y ese es un objetivo completamente diferente. Esto es tan difícil cuando piensas que sabes algo respecto de este mundo. Es como un pez en el océano y el océano es como un pez nadando en el océano. Y el océano es todo lo que el pez conoce. Y Jesús va y dice, Oh, ven conmigo y es como que Jesús agarra al pez y le dice, Ven conmigo, vamos a volar por el cielo? The fish says, What is the sky? Y el, el pez dice, ¿Qué es el cielo? All I know is water. Todo lo que yo conozco es agua. Todo lo que yo sé es cómo sobrevivir en el agua. Entonces, los seres humanos son como una criatura del tiempo lineal. Y cuando oramos, Jesús nos dice, ven, Jesús viene y dice, ven, vuela conmigo. And then you say, oh, Jesus, humans cannot fly. Y luego le dices a Jesús, Jesús, los seres humanos no pueden volar. And Jesus says, oh, you have little faith. Oh, y Jesús dice, oh, tú tienes poca fe. I can do anything. Yo puedo hacerlo todo. Y todo lo que tienes que aprender a hacer es aprender a dar. Just give like, you're, like God in heaven. Da como Dios en el cielo. God only gives. Dios solo da. And so and trust. Y así empiezas a tener fe y desarrollas la confianza. And you have more and more into your y tienes más y más milagros que se entran en tu conciencia. Y mientras vas a este nuevo camino, te encuentras más te más feliz. Y a medida que atravieses este camino, te ves a ti mismo sonreír más, te ves que estás feliz. Estás feliz de ver a tus hermanos y hermanas. No estás tratando de evitar a nadie. Y ves que el mundo es una oportunidad de dar todo tu corazón. Entonces, cuando leemos el curso de milagros y practicamos las lecciones, estas ideas son tan hermosas, sentimos el amor en nuestro corazón. Y Jesús ahora nos está diciendo, aplica esto con todos en tu vida. Principle of a is with the in your life. Y ve que estos principios de un curso de milagros se aplican a cada detalle de tu vida. Y tú puedes decir cómo me va a ayudar un milagro en el trabajo. Y Jesús dice, sí, veamos cómo cómo va esto. Entonces, cuando yo iba a trabajar, practicaba extender la amabilidad y el cariño con todos los que, con los que yo trabajaba. Y realmente me estaba enseñando que podía aplicar este amor a cualquier situación. Y podemos aprender a dar y dar amor en cualquier situación sin excepción. Even if we would get fired from a job. Incluso si somos despedidos de un trabajo. We could pack up all our stuff. Puedes agarrar todas tus cosas. Clean out our office. Limpiar la oficina. Y a medida que dejamos el edificio, podemos dar nuestra bendición a todos, a los jefes, a los que trabajan allí, a todos. By Porque nada sucede por accidente. Si somos fieros, entonces Jesús tiene algo más que nos quiere hacer. Si somos despedidos, entonces Jesús tiene algo más que quiere que hagamos. It's really that es así de simple. But we have to give. Pero siempre tenemos oportunidades para dar. Y en este punto yo ya no miro a las personas y pienso, ¿qué puedo obtener de ellas? Y no miro a nada del mundo y pienso, ¿qué puedo obtener de ellas? Y tampoco miro nada del mundo y pienso, ¿qué puedo obtener del mundo? Siempre pienso, Jesús, ¿qué puedo dar hoy? ¿Qué ideas quieres que yo comparta? ¿Cómo puedo ser de mayor utilidad para mis hermanos y hermanas? Y veo que el día está lleno de oportunidades para dar. Y veo que todo el día está lleno de oportunidades para dar. Y es muy interesante que eh, el perdón en inglés es forgiveness. For para forgiveness es dar. Para perdonar, para dar, perdonar, dar. Well, it, it's, es un juego de palabras en inglés. <risa> que el perdón es para dar. Sí. Y todo lo que tengo que hacer es ver que ese es el propósito. Y de esa forma lo hace muy práctico. Uh, if I would have only one prayer, si yo pudiera tener solo una oración, sería, Jesús, por favor, trae a mi mundo de sueño. Personas que me van a recordar que el propósito de este mundo es solo aprender cómo dar. Porque cuando pensamos con el ego y queremos obtener algo de alguien, estamos haciendo que nuestra mente sienta eh, decepción. Porque tenemos una expectativa. Y, um, y siempre que hay una expectativa, va a haber una decepción. Even if we go to a restaurant, incluso si vamos a un restaurante y pagamos la cuenta y damos dinero y esperamos el cambio. A veces Jesús hacía que este personaje no me diera el cambio. Y yo pensaba, se equivocaron. Me deben dinero. Y Jesús decía, no, no. Es perfecto de esta forma. Yo mean they they should keep the money? Y yo decía, ¿Qué? ellos deben mantener el dinero? Said, yeah, y y él decía sí, practica, todo es para dar. Say, okay, I'll, I'll y yo decía, está bien, voy a probar. Y a veces estaba caminando por la calle. And I would see some money on the y veía dinero en la calle. Y Jesús decía, ok, agarra ese dinero y ponlo en tu bolsillo. Y yo decía, no, ese no es mi dinero. Y Jesús decía, sí, tienes razón, es mi dinero. Y yo quiero sí, que lo pongas en tu bolsillo y te voy a decir dónde darlo. Quiero que lo pongas en tu bolsillo y te voy a decir en dónde darlo. Money is only for giving, it's not for getting. El dinero es siempre para dar, no es para obtener. Y cada vez que empiezas a pensar en todo en este mundo, only for the of solo es para el propósito de dar. Entonces empiezas a sentir feliz. Y luego empiezas a sentirte feliz. Porque no esperas nada del mundo. Y el ego puede decir en tu mente, esto es una locura. Pero te prometo que si te adentras en el espíritu de dar, all your will tus problemas van a desaparecer. Porque vas a pensar en el tiempo solo con el propósito de dar. Y en ese sentido el futuro desaparece. Te adentras tanto en el dar presente que quieres usar cada momento para dar todo. Que quieres utilizar cada momento para darlo todo. En el texto de un curso de milagros, Jesús tiene tres lecciones del Espíritu Santo. Y la primera lección es esta: To have, give all to all. Para tener, da todo a todos. Esa es la primera lección del Espíritu Santo. Entonces, para mí, cuando leí eso, dije, okay. Entonces, mí, cuando leí eso era como está bien. Voy a tratar esto, es muy extraño. Porque yo creía que, para tener, tenía que obtener de todos. Y ahora me estás diciendo que para tener, tengo que dar todo a todos. Y el ego dice, este curso es demente. El ego dice, Jesús está loco. Pero de hecho Jesús es muy sabio porque él conoce a Dios y sabe lo que significa dar. Entonces eso es lo que yo digo para simplificarlo todo. Especialmente con tu actitud. Wonderful, to be kind and be grateful. Siempre es maravilloso ser amable y ser agradecido. To be very generous with your, with your heart. Ser generoso con tu corazón. Si entregas tu corazón, vas a conocer tu verdadero corazón. Porque by giving your heart, you actually Understand what love means for the first time. Porque al dar tu corazón entiendes lo que significa amar por la primera vez. Thank you, It's always beautiful to see. Así que gracias Jairo, siempre es hermoso verte.